hola feliz navidad bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver hoy este programa sirve para todo lo relacionado con los documentos pdf es gratuito 100% si se fijan no hay aquí ninguna opción para pagar aquí dice que podemos editar convertir unir y luego muchas cosas más que veremos a continuación le damos a free download para descargar como siempre pues resulta peligroso para windows le damos a descargar si te fías Vamos a arrancar el programa, eh, mejor dicho, la instalación. Ejecutar. Bueno, la explicación es todo siguiente, no hay ninguna explicación que dar. Vamos a arrancarlo ya. Esta es la interfaz principal. Eh, lo primero que se nos presenta son las herramientas más comunes. Vamos a ver todo lo que tiene. Podemos convertir desde PDF a Word, a a PNG, a JPG, a página web, RFT, perdón, RTF a casi todos los documentos comunes. Luego también podemos pasar a PDF, por ejemplo un PowerPoint, un Excel, un texto, un Word, incluso una imagen. Tenemos la pestaña de unir separar, con el que podemos unir PDF o separar, obviamente no tiene mucha explicación. Podemos comprimir para que ocupe menos espacio en nuestro disco duro. Luego aquí tenemos todas las herramientas, que es un resumen de todo en el mismo sitio, básicamente. Vamos a ver un archivo para que vean cómo se edita cargamos también podríamos haber arrastrado la primera pestaña en la de ver pues tenemos las opciones típicas para seleccionar cómo queremos ver el documento si lo queremos ver en formato doble con dos hojas digamos continuo si queremos desplazamiento automático bueno el zoom las demás cosas típicas que tiene este programa están aquí eh, lo que me ha llamado la atención es OCR con el cual podemos extraer texto aunque sea de, de de letras que están como imagen, que no están como texto en el pdf, lo cual es muy habitual. Por ejemplo, señalamos, le damos a Hecho y nos aparece aquí la opción de copiar el texto. Directamente lo podemos copiar al portapapeles. También podemos cambiar el fondo, por ejemplo, a Noche o a Amarillo para darle un poco más de calidez. Tenemos la opción de Buscar, que aparece aquí a la derecha. También podemos convertir desde aquí a cualquier otro formato. Por ejemplo, si necesitamos mucho editar el texto, mejor pasar los Word. Vamos a editar el texto. Rápidamente eh, le damos a editar texto. Nos sale un aviso, que es lo que decía antes, que mejor pasar los Word, pero podemos trabajar desde aquí. Señalamos una línea, le damos a editar y nos aparece una ventanita, el cual nos no deja escribir. Sobre la cual podemos escribir, quiero decir... Le damos OK y se queda aquí ya insertado el texto. Tenemos también Anotar, que tiene algunas herramientas más de dibujo o de escribir texto. Tenemos Tinta para dibujar como a mano alzada, digamos. Aquí podemos cambiar el grosor de la línea, el color, un óvalo. Tenemos opción de Resaltar, Subrayar, Tachar las notas están guapas que podemos en cualquier sitio ahí dejamos como el icono de un blog de notas y si pulsamos nos lleva a una ventanita donde podemos escribir anotaciones es que tiene muchísimas cosas y no me quiero explayar mucho sino el vídeo va a durar muchísimo ya iremos viendo cada una de estas cositas en vídeos por separado por ejemplo marca de agua podemos borrar o crear un sello convertir lo que hemos dicho antes lo tenemos aquí también en página nos va a permitir borrar, insertar, extraer, dividir, rotar. Cada... Podemos hacer esto por cada página por separado. En proteger, bueno, pues para ponerle una contraseña o quitarle la contraseña. Bueno, nada más. Simplemente no me quería resistir a comentaros este programa porque es que es el mejor que he visto y he visto muchísimos para manipular PDF o PDFs. Bueno, un saludo. Felices fiestas. Chao, chao.